Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lidia Escobar, gracias por estar en mi página. Eh, estamos de nuevo con Neus García, que es la autora de la trilogía té de Talento, profundizando cada vez más en, en la educación consciente que quisiéramos pues, dar ¿no? a los niños, uh, sea como padres de familia, sea como maestros o simplemente adultos que estamos en contacto con niños. Muchas veces... Eh, y ha sido mi caso, ¿no? antes de empezar justamente a profundizar todo esto con eh, nos quejamos, nos quejamos porque nuestros hijos eh, se mueven mucho, en la mesa no, no se sientan como que tienen que sentarse para comer, bueno en el aula están moviéndose, empujando, no sé. Um, entonces, eh, la verdad, yo voy a ser honesta, pues para mí, como que era un, un fastidio tener ese tipo de niños ¿no? en el aula. Ahora con Neus voy comprendiendo que en realidad son niños que tienen más energía quizás que nosotros y que esta energía se puede canalizar. Bueno, antes de continuar voy a saludar a Neus. Hola Neus. Hola. Hola. Gracias por haber aceptado de nuevo venir, venir, digo, ¿contactar? Sí. Sí, y, y hoy vamos a hablar de pues de que hay que darle la vuelta a la situación, ¿no? Como les digo yo desde mi perspectiva como maestra y también lo que quiero conversar con padres de familia es que nos focalizamos en el niño. El niño es el que tiene problemas y el que nos está dando problemas, ¿no? Esa es, esa es la, la idea que tenemos. Sin embargo, charlando con neus vamos a ver que en realidad hay que darle la vuelta a la situación porque los que tienen que indagar, quizás eh, quizás sanar sin, sin ánimo de, de claro, decir claro. que están enfermos o que hay un problema o algo, no. Pero ver, ver qué es lo que pasa en, en ustedes, en, es decir, en los padres. En los padres. Sí. Neus, ¿por qué, por qué eh, hay que darle la vuelta a la situación y ver en realidad lo que sucede en los padres? Sí. Bueno, yo, antes que nada, no quiero que ningún padre se enfade conmigo. Eh, yo lo que quiero es ayudarles y darles otras opciones. ¿no? A lo mejor han pensado en ellas y bueno, pues a mí me gustaría pues, que las tuvieran en cuenta. ¿no? Eh, para mí el niño no tiene ningún problema. O sea, el niño tiene un exceso de energía y también un exceso de atención. Lo que pasa es que, bueno, en este caso le han dado el nombre de trastorno y para mí pues, no hay ningún trastorno. Eh, claro, si miramos las causas de la de, de actividad del niño, una de ellas puede ser pues, a nivel familiar y ahí pues, ya entramos en el tránsito final, en el árbol genealógico de la familia. Hay mucha energía en la familia que no está bien canalizada, entonces eh, hay terapias como las constelaciones familiares o el transgeneracional, que pues vendría muy bien que los padres lo hicieran porque automáticamente se liberaría esa hiperactividad que el niño tiene. Eh, yo no soy terapeuta, de, no soy consteladora y tampoco he hecho... He hecho yo transgeneracional para mí, por eso hablo de que es efectivo, pero no soy terapeuta de transgeneracional. Entonces, lo que yo sí que he comprobado conmigo misma es que eh, cosas que antes eh, pues las llevaba peor, pues automáticamente después de hacer el transgeneracional, es como que he liberado emociones o que las gestiono de otra manera. Entonces a ese nivel, pues claro, ayuda. Entonces es una herramienta para los padres antes de que el niño lo puedan llevar al médico y que el médico pues, le recete medicamentos y todo esto, estaría bien que los padres primero se pararan a pensar y entonces dijeron, bueno, vamos a probar primero hacer estas terapias con nosotros, a ver si a la hora de ver a nuestro hijo que está un poco nervioso, pues si lo llevamos de otra manera y a ver qué pasa. Yo creo que es una opción muy, muy buena y que ya no solo le hace el favor a mí, sino a los mismos, a los padres, porque recordemos que muchos padres llevan un niño herido, ¿No? Las emociones sí. de los adultos muchas veces las canalizamos muy mal. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a canalizar las emociones. Nos pues han programado de una forma pues que muchas cosas no las afrontamos tal y como son, sino que bueno, a partir de aquí pues hay creencias limitantes y eso pues el niño también lo recibe, pero lo recibe mal. Entonces, muchas veces los enfados, las rabietas de los niños, la agresividad, la impulsividad tienen... A lo mejor eh, es un reflejo de cómo están los padres. Sí, eh, bueno, para, para recordar también un poco lo que habías explicado en el anterior vídeo, cuando hablábamos de terapias alternativas para los niños, tú decías que eh, en el caso de estos niños hay eh, como emociones, ¿no? Que emociones reprimidas que el niño necesita expresar y que lo hace a través de esta... Eh, hiperactividad. ¿no? Entonces, ahora lo que tú nos dices es que este niño, que es niño, bueno, todavía, no sé, vamos a decirle unos 10 años, todavía no ha vivido cosas fuertes como, como adulto, incluso más pequeños, porque la hiperactividad se manifiesta más temprano, ¿no? Entonces, este niño está en, no está reflejando eh, lo que él vive, ¿no? Es ese, esa esas emociones que tiene esa que se manifiestan a, a través de esa hiperactividad no estaría reflejando eh, su experiencia inmediata sino puede que esté reflejando las experiencias de sus padres de sus abuelos de sus abuelos exacto es así es así eh, por ejemplo las constelaciones familiares de lo que se trata es de que el niño por lealtad a los padres lleva consigo esa hiperactividad. Mm. Entonces, claro, ¿qué pasa? El niño no puede hacer las constelaciones familiares porque a él no le sirve, pero los padres sí. Haciendo los padres las constelaciones liberan la, la carga que lleva este niño mm. y a la vez pues a lo mejor libera mucha más carga genética claro. o la Sería una cuestión, cada familia es diferente, ¿no? Sí. Pero vale la pena hacerlo, probarlo al menos. Sí. Yo creo que primero, pues primero ya como pareja, ¿no? Sentarse y, y si, es, si están en una pareja, bueno, que la relación fluye, a pesar de que a, a veces hay discusiones, que es normal porque es diferente, bueno, la llegada de un niño también trae una nueva situación, todo eso, pero sí, si a pesar de... De, de, de hacer un, no sé, como un balance y decir si sí, estamos bien, todo bien y, y ya, ya está, eh, se dan cuenta que hay otra que a pesar de eso no pueden mantener el equilibrio, eh, la relación con los niños sobre todo. Claro. Estás, ir a ver una terapeuta que trabaja con un árbol genealógico, hace una, tú dices una terapia transgeneracional? Sí. Sí, el transgeneracional, sí. sí. Sí, les puede ayudar a ver que quizás están, pues el niño solamente está eh, expresando emociones guardadas de, de la familia, ¿no? los sí. sí, sí, sí. Uh -huh. bueno. Y lo que acabas de decir también es muy importante, lo de la, la, la pareja. Ah, sí, pues sí. Muy sí. Importante. empezaría por ahí. <risa> Es muy importante que se lleven bien, al menos delante del niño. Eso es algo que se tendría que remarcar mucho. O sea, la pareja se puede llevar como se si lleve, todos intentamos llevarnos bien, ¿no? Pero delante del niño siempre se tendría que llevar bien. Sí, sin ánimo de, de culpar ni culpabilizar, ¿no? sobre todo hay que salir de eso. Porque uno nos, ahora nosotras estamos hablando desde la generalización Después hay, el caso es específico, puede que no funcione y estamos separados, mi, mi esposo y yo, y que al niño pues, lo, tengo que llevar, lo tengo que llevar con su padre, su padre lo tiene que llevar y para ver a los abuelos hay que manejarlo aquí y allá. Puede que ese niño también es, esté expresando a través de la hiperactividad, eh, esté expresando ese manejo bueno. que no le está sentando bien, ¿no? esa separación, esa no sé. Las emociones y sentimientos que hay entre mi pareja y yo, puede que el niño exprese todo eso, así que ya está, <ríe> ese es uno de, de los temas que queríamos abordar con Neus con, con mucho tacto porque no se trata de, de juzgar ni culpabilizar, se trata de tomar conciencia. Sí. ¿Tú explicas un poco esta, este, estas terapias en, en alguno de tus libros, Neus? Sí, sí, de todo ello hablo en, en los tres libros. El primer libro está más enfocado en los adultos, precisamente por eso, ¿no? Porque yo pienso que primero tenemos que ir al origen, el origen para mí son los padres, uh -huh. ¿no? los adultos, sí. y una vez eh, ya tomen conciencia los adultos, entonces ya pueden pasar a la educación, ¿no?, a, a, a centrarse más en el niño. Entonces el segundo volumen de mi trilogía pues está enfocado en la educación, ¿no? Le doy herramientas y diferentes tipos de pedagogía para que los padres tomen conciencia, ¿no?, de, mm. de cómo funciona el cerebro del niño de, y, y de cuáles son sus capacidades, o sea, muchos temas variados pero todos enfocados en el niño, ¿no?, en, en por qué manifiesta esa hiperactividad y cómo se puede reconducir la energía. Exacto, exacto. Bueno. Pero sí que ya me baso más en la energía para que también se sepa pues, utilizar. ¿no? Claro, ¿no? claro. Bueno, ya pueden encontrar a Neus en su página Facebook, en su página Instagram, también en su canal de YouTube. Si quieren adquirir los libros, pueden contactar directamente con ella. Uh, háganos comentarios, preguntas, vamos a seguir con esto. Mientras más aprendemos, pues más... Um, instrumentos tenemos para, para mejorar, ¿no? Me, mejorar la calidad de vida de los niños. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias Neus. Hasta el próximo gracias. video. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós.